Bien, voy ahora a hablar de la clase Spring. Vamos a ejecutar la clase Spring. El Spring también es una clase de tipo mono behavior. Eh, voy a definir varias, eh, varios campos también. Por un lado, necesito establecer la constante del muelle. Va a ser un campo público de tipo Float. La constante es K. Y por defecto, pues voy a darle el valor 100, aunque que esto lo podemos cambiar también. Es la constante de rigidez del muelle, que os recuerdo que se mide en newton por metro. A continuación, voy a establecer la longitud de reposo. Esto lo vamos a calcular con la longitud que tiene el muelle en el instante inicial. Recuerdo que en la longitud natural la fuerza se anula, la fuerza elástica se anula. Luego voy a definir la longitud instantánea, que es length a secas. Es la longitud del muelle en un momento dado. Va cambiando con el tiempo. Y luego, por supuesto, la posición del muelle lo voy a llamar también POS, es también una posición vertical, claro, el muelle es alargado, ¿de qué punto estoy hablando? Pues del punto medio. Y por último, porque me va a ser útil, voy a definir una variable que voy a llamar default size, que voy a definirla como 2. Este eh, es la longitud natural de los cilindros en Unity. Que os recuerdo que los cilindros en Unity, cuando he creado el cilindro, se ha creado un cilindro de tamaño 2. Y lo que he hecho ha sido estirarlo y, y de hecho va, va a cambiar la longitud. Entonces, eh, para poder establecer la nueva longitud del, del cilindro, es decir, del muelle, voy a necesitar esta transformación. Eh, tener en cuenta este valor 2. Para, no, para que no aparezca un 2 por aquí suelto, que no se sabe de dónde sale lo que hago es que lo pongo en una variable. Bueno, el método start de la clase Spring va a estar vacío. Entonces paso al método update. Entonces os recuerdo que el valor de la posición del muelle también se calcula en el script physics manager, igual que en el caso de la clase nodo. Por lo tanto, mmm, lo que vamos a hacer aquí es por un lado, establecer la posición del cilindro, accediendo al campo Position de Transform, va a ser también un vector 3, en el cual la coordenada X no cambia, la coordenada Y va a ser el valor que me diga el, valor, el campo POS, y por último, la posición Z. Que tampoco cambia. Es decir, lo que he hecho con esta línea es eh, establecer la nueva posición del cilindro, donde la coordenada x y la y no cambia, porque es un movimiento vertical exclusivamente, y la posición vertical la establece la variable POS, que viene definida por Physics Manager. Por otro lado, eh, vamos a cambiar la escala porque claro, el, el cilindro se estira o se encoge, entonces esto hay que eh, acceder a local scale. También es un vector que me dice cómo se estira o se encoge en, según los tres ejes eh, naturales del cilindro. Por un lado, en el eje X no va a cambiar, luego tomo el valor que me da local scale X. En el eje Z va a pasar lo mismo, que ahora lo escribiré, este sería el eje Z, transform, local, scale, Z. ¿Y qué voy a poner en el, en el segundo parámetro, que es la transformación en el eje Y? Pues yo voy a conocer la longitud instantánea del el muelle, porque me lo establece el campo LED, que a su vez es modificado por Physics Manager. Y para que eh, salga bien el cálculo, habrá que dividirlo por este campo de full Size, que valía 2. Con lo cual, eh, ya tendríamos, por lo tanto, la clase Spring completa. La grabamos y vamos a pasar a continuación a la clase Physics Manager, que es donde va a estar toda la gráfica.